¡Suscríbete al canal! star. I'm a star. I don't want to Los ojos no sienten la misma emoción Tu cuerpo y el mío Hacen una sola unión Deja que pueda estar contigo Solo hay una opción Son cosas que no había sentido Con otra contigo es como